Hoy en Proyecto Inframundo tenemos un remake, un reinicio por así decirlo, de un tema que ya habíamos platicado, que es el lado oscuro de ALF, ahora ya más explicado, eh, y el lado oscuro de otra de las series más representativas de la infancia. Tenemos varias historias muy oscuras, sobre Plaza Sésamo o Sésamo Street o como quieras decirlo. También tenemos justamente la psicofonía de la semana que viene de la mano de Sésamo Street o de Plaza Sésamo. Entonces quédate porque esto es Proyecto Inframundo. Pues muchas gracias a ti por estar aquí como cada ocho días. Gracias por escucharnos, por compartir. Eh, pues vamos a empezar porque tenemos esto. Como te dije al principio, esto es un, un reset, un remake de un episodio. Creo que fue el primerísimo, primero que se hizo. Me parecía o me parece un tema bastante interesante. Eh, que la verdad, dejarlo ahí en el primer episodio que casi nadie escuchó. Eh, pues es como dejarlo vaciar, eh, desperdiciarse, ¿no? Eh, vamos a empezar porque tenemos esta semana uno de los temas eh, es este, ese, esta serie, ¿quién no ha visto alguna vez Alf? Eh, esta serie donde eh, un extraterrestre, que ya era muy común en esos años tener la historia de un extraterrestre o de un monstruo, porque esa era, eh, era la constante en las series, no solo era Alf, también existió Harry y los Henderson, que era una historia muy similar, solo que él era a pie grande, eh, con una familia citadina, ¿no? Entonces ocurría lo mismo, pero a diferencia de Harry y los Henderson, eh, la historia es mucho, muy diferente eh, y más por detrás de las cámaras. Ocurrían bastantes cosas, desde... Eh, problemas detrás de bambalinas, este, egos actorales, traumas infantiles e incluso eh, una, una de las carreras llegó a su fin. Eh, todo giraba alrededor de Alf. El personaje Alf, que es el principal, eh, era fue, fue creado por Paul Fusco. Paul Fusco es el creador. Y aparte, un dato curioso es que nadie podía operar a Paul. A Paul. <ríe> nadie podía operar a Alf sin Paul Fusco. Eh, la historia de Alf es curiosa. Porque antes de llegar a ser un personaje de televisión, era. Eh, por así decirlo. Era la voz interior de Paul Fusco, o sea, Paul Fusco era una persona bastante retraída que no se atrevía a decir muchas cosas. Alf era su contraparte, la cual ayudaba a que Paul Fusco dijera ciertas cosas que no podía decir. Ya por ahí de 1986 nació la serie Alf. Eh, Alf era un visitante del planeta Melmac, eh, interpretado por Mishu Mesarros, Mesarros, que era una persona de 86 centímetros. Esto era ocupado más que nada cuando necesitaban secuencias de Alf. Donde caminaba, donde se le veía de cuerpo completo. Nosotros aquí en México. Más bien de nuestra edad. Nosotros, nosotros Chaviza. Eh, en realidad solo vimos retransmisiones. Sin embargo lo conocemos. Una de dos. O viste el meme de... Alf regresa en forma de fichas O tienes algún familiar que le gustaba Alf, En mi caso es el segundo eh, Creado por Fusco eh, El extraterrestre fue comprado por NBC Televisión Para ser un éxito eh, pero la realidad dejó de lado los sueños de sus productores. Ya que la primera temporada no tuvo una muy buena recepción y se pensó en cancelarla. Eh, tiempo después, pues como ya tenían tiempo pasándola, pasa algo bien curioso. Eh, había muchísima mercadotecnia y es cierto. Eh, si tú investigas, hay una cantidad impresionante de... VHS, de peluches, de cosas de ALF que hasta la fecha se siguen vendiendo. Entonces, con el tiempo la gente empezó a aceptarlo e incluso llegaron a quererlo, ¿no? a amarlo. Las primeras La primera temporada perdón, eh, no es tan conocida por lo mismo porque esto fue antes del éxito comercial. Entonces, es normal que muchos no recuerden ciertas cosas que ocurrían en las primeras temporadas o en los primeros episodios. Eh, a esto se le suma en, su, en el reparto actores eh, como Max Wright que interpretaba a Willie Turner y Annie Schieden, que interpretaba a Kate Turner. Ambos eran la pareja principal de la serie. Eh, Fusco dio detalles sobre los problemas que había entre Max Wright y Alf. Eh, a ellos se les veía con una química impresionante en televisión pero la verdad era que jamás se habían llevado bien esto a que debido a que tenían una, los escritores obviamente y Paul Fusco entre ellos buscaba que el que tenía que sobresalir es Alf la serie se llama Alf entonces muchos buenos chistes muchos remates eh, terminaban quedándose para Alf Haciendo que Will Tanner o Max Wright quedara en segundo, en segundo plano o a veces simplemente eh, era complemento del chiste. Entonces eh, pues en realidad Max Wright odiaba a este, a este peluche. Eh, entre eso también habían largas horas de grabación eh, que eran muy pesadas para los actores. Eh, al usar a un muñeco, las grabaciones de ALF eran muy pesadas. Eh, quien recordó esto fue la esposa, bueno, la chica que hacía la esposa, Ann Shiden, quien dio la vida, quien, dio la... Ajá, quien le dio vida a Kate Tanner. Nadie se divertía en el set. Técnicamente era una pesadilla ya que todo era lento y tedioso. Si te tocaba una escena con Alf se tardaba mucho en rodar. Un show de 30 minutos era terminado en 25 horas. Aparte de esto, bueno, esto es un... Hay muchos mitos. Eh... Eh, uno de ellos se dice que en el último día... Eh... Ya que empezó a bajar la, el rating, eh, se cancela la serie, ¿no? Entonces, en el último episodio, eh, recordaron, en una entrevista, Kate Shiden recordó cómo fue el último día de filmación. Se hace una sola toma del último plano... Max se retira del set, Max Wright o Will Tanner, para los que lo ubiquen, va a su camerino, agarra sus cosas y no regresa más. Nadie se despidió de nadie, así acabó. Así de tensas estaban las cosas, que en este caso la vida no fue sencilla para Max Wright, ya que eh, no solo ocurre... Esto ocurrieron muchas cosas eh, Una de ellas fue un incidente Fue un escándalo eh, ...de unas fotos que supuestamente se filtraron... ...donde él estaba con un vagabundo... ...y estaban consumiendo... ...pues estupefacientes... Eh, ...entre ello... ...luego muere su esposa... ...y desgraciadamente... ...en junio del 2019... Max, ...Max Wright fallecía... ...a los 75 años... ...y de hecho fue una muerte muy pesada... ...muchos la sentimos... ...no porque fuera el gran padre... ...sino porque... El personaje que él hacía era completamente diferente. Eh, no sé, en tu opinión, en mi opinión no vale la pena juzgarlo por lo que haya hecho. Simplemente estamos, eh, le tenemos cariño al personaje. El señor era una cosa diferente. Eh, pero entonces, ¿quién hacía a Alf? Alf. Bueno, como todos saben y lamento romperte el corazón, pero Alf era una marioneta. Eh, cuando se hacían tomas de cuerpo entero, se recurría a Mihaly Mesarros, que medía 83 centímetros, quien se encargaba de darle vida a Alf en tomas amplias, tomas donde se le veía caminar, y la voz era de Paul Fusco. Eh, en el último episodio, Alf lograba contactar con Ronda y Skip, dos amigos que supuestamente eran del planeta Melmac. Los Tanner, los Tanner llevaron a Alf al punto de reunión, pero cuando estaba a punto de irse fue capturado por los militares. Eh, se suponía que este solo era un capítulo... El cual pues iba a dar paso a otra temporada o iba a dar paso a otros episodios. Eh, pero la, el presupuesto de la NBC era tan pero tan bajo que literal eso fue lo último que se grabó y de ahí nadie supo qué ocurrió. Eh... <coughs> ¿Recuerdas que te dije que entre los primeros episodios de ALF eran muy diferentes? Eran muy mucho muy diferentes a lo que se conoció después. Al volverse un éxito en mercadotecnia, sobre todo en niños, el personaje tuvo que refinarse. Entre esas eh, cuestiones que se refinó es que... Alf, eh, al principio, en los primeros episodios a Alf se le veía tomando cerveza. Una pose común de Alf era siempre traer una lata de cerveza en la mano y había hasta cierto punto ciertos chistes que estaban elaborados por el mismo Paul Fusco que en ciertos casos rayaban en el racismo, ya que eh, era algo muy... eran chistes... Aún fuertes para la época, imagínate que hubiera ocurrido si se hubiera estrenado Alpha en estos años. No, no hubiera logrado salir. Eh, lo curioso es que aquí hablamos de la de Will Tanner y de Kate Shiden, que son los personajes o los maridos de la serie pero nadie habla de los hijos los hijos tienen otras historias completamente diferentes eh, ellos tienen la familia tanner que estaba compuesta por el pequeño tanner y su, su hermana eh, también tuvieron muchos problemas eh, entre ellos el más curioso o por así decirlo el que más llama la atención no es un incidente sino al más pequeño al actor infantil eh, a él se le aparentemente hubo varias eh, reuniones en privado con Paul Fusco y él pudo haber este, convencido al pequeño de que Alf no era una marioneta sino que de verdad era un actor ya que el mimetismo con el que se trataba era muy era bastante incómodo hasta cierto punto. Esto no era para menos, ya que Paul Fusco anteriormente había trabajado para Jim Henson. Jim Henson es eh, cofundador de la empresa que hizo a los mopeds, que ahorita vamos a hablar de ellos también. Eh, entonces, existía o existe, porque en la compañía de Jim Henson... Existe una especie de regla en la cual eh, los mopeds son mopets no son peluches, son personajes que mientras más tiempo se mantenga viva la, la ilusión significa que lo estás haciendo bien. Entonces con esta escuela Paul Fusco habla con el pequeño actor, lo convence de que en realidad es un extraterrestre y... Lo convence de que de verdad está vivo. Entonces el pequeño pues al tratar con este este personaje. Pues era normal que se sintiera un poco nervioso. El pequeño o que ahora es un adulto. Ahora es, es, es marín o es militar. Entonces nada más alejado de esto. Sin duda ALF es una de las series más extrañas. Despide una vibra rara. Yo creo todos los actores están de acuerdo en que tiene una vibra mucho muy pesada. Eh, el personaje... Bueno, el personaje es feo. La verdad es que es muy feo. Eh, es curioso cómo antes la televisión era muy diferente. Eh, los ojos negros, este, su, su piel. Eh, era un personaje bastante... Eh, ...pues bastante curioso... ...porque empezó siendo para niños... ...para adultos, perdón... ...y eh, conforme fue teniendo éxito... ...pues se quedó siendo para adultos... ...para niños, otra vez... <risa> ...pero qué piensas... ...de verdad, ¿te gustaría ver una nueva versión de ALF? Eh, ¿Te da miedo? ¿No te da miedo? ¿Qué piensas? Déjalo aquí en la caja de los comentarios... ...entonces vamos a pasar... ...con el siguiente tema... ...este siguiente tema está bueno... Eh, como te decía Paul Fusco trabajó en la compañía de Jim Henson Jim Henson es creador de la rana Kermit o la rana René Entre, Y la rana René vivía en Sesame Street o Plaza Sésamo En otros lados es Barrio Sésamo Pero bueno son otros lados ¿no? eh, A lo largo de la historia ...porque están aquí desde muchísimo tiempo atrás... ...entonces han acumulado una serie de leyendas... ...de historias que son incómodas... ...entonces este es el lado oscuro... ...de Sesame Street... ...vamos a comenzar entonces... ...porque bueno... Eh, ...hay varias historias, hay varias teorías... ...vamos a empezar con una... ...con... Esta. Esta es la historia de Northam Calloway. Northam Calloway eh, fue un actor que empezó en las primeras temporadas... ...como parte del elenco, pero un elenco humano. De vez en cuando en la serie eh, se trata con humanos, ya que todo no son monstruos. Entonces eh, había un elenco rotativo de personajes eh, durante las últimas cinco décadas... Eh, varios de ellos no vivieron para ver el especial de 50 años pero eh, bueno solo uno de ellos tiene una historia bastante fuerte el querido personaje fue interpretado por el difunto actor Northern Calloway a partir de la cuarta temporada del programa de 1973. Calloway interpretó a David Robinson, el novio original de María, y más tarde el comerciante de Hooper Store, después de la muerte en la vida real del actor de Mr. Hooper en 1982 Calloway interpretaba el papel de David Durante 16 temporadas y apareció en varios especiales Incluido el especial de Navidad de 1978 Además de interpretar a David Calloway Prestó su voz al personaje de los Muppets Baby eh, Así como a Same Sound Brown en Barrio Sésamo eh, el último episodio de Calloway fue en 1989, donde se le dijo a los espectadores que su personaje dejaba la calle soleada para mudarse a Florida con su abuela. El obituario del actor publicado en The Buffalo News reveló que murió a principios de 1990, menos de un año después de retirarse del programa infantil por motivos médicos. Calloway tenía solo 41 años de edad, pero ahí no queda. Según el New York Times, el 9 de enero de 1990, Calloway perdía el conocimiento poco después de ser trasladado al hospital psiquiátrico en Stony Lodge, en Nueva York. El actor fue trasladado de urgencia al hospital más cercano, donde fue declarado muerto. Si bien se ha informado ampliamente que Galloway estaba luchando contra el cáncer de estómago, en el momento de su muerte, eh, según IMD, IMDB, la causa de su muerte fue una psicosis exhaustiva. Galloway está enterrado en el cementerio Ferncliffe, en Hartsdale, Nueva York. Eh, pero bueno, eh, hay otra parte, otra versión de la historia, eh, esta viene del libro The Complete Oral History of Sesame Street, que en español es la oratoria completa de la historia de Plaza, bueno, Plaza Sésamo, Barrio Sésamo, en el que se afirmaba que Calloway sufría de trastorno bipolar y que sus problemas también afectaron su carrera en el programa. El autor del libro señaló que Calloway una vez mordió a un coordinador durante una pelea en el set de Plaza el actor apareció en la película de pantalla grande de 1981 Follow That Bird y fue el único miembro principal del reparto en ese momento que no, que no lo hizo. En el momento de la filmación a Calloway se le prohibió ingresar a Canadá donde se filmaba la película debido a su participación en un incidente en 1980. Calloway tuvo un alboroto violento durante el cual dañó la propiedad y agredió a una mujer con una plancha. El actor buscó tratamiento después del incidente y pudo volver a trabajar en Plaza Sésamo durante nueve años más. Vaya, esta... Es curioso. Dicen, o sea, un... Un mito hay que se inventaron: es que eh, supuestamente el peluche que carga Elmo es a modo de, pues, como de no dejar morir al personaje, ¿no? ¿Qué piensas? ¿De verdad crees que eso haya ocurrido? ¿Es, es, una, es una locura? Eh, quieras o no, esto mancha un poquito el, el mito de Plaza Sésamo. El segundo punto es una teoría conspirativa que es de las más curiosas que he escuchado. En realidad, te voy a ser bien sincero, jamás había escuchado algo así. Eh, como siempre, cada vez que se habla de esta cuestión, eh, de esta fecha del 11 del mes de septiembre, siempre se habla con cuidado. Entonces... Puede que no me escuches decir el, el, el ataque, ¿no? Como tal. Pero la teoría dice que Kermit o la rana René pudo haber participado en el incidente ocurrido el 11 del mes 9. Esta teoría es una de las cuantas que tal vez son absurdas e incluso pueden llegar a ser mm, agresivas, pero la gente la ha vuelto... Muy, muy canónica esto ocurre durante la temporada navideña eh, NBC por ahí del año 2002 estrenó el especial es una película navideña muy feliz de los Muppets haciendo uso de la premisa que es una vida maravillosa la película encuentra a Kermit deseando no haber nacido nunca después de no haber logrado salvar el teatro de los Muppets ¿no? luego es transportado a una línea de tiempo alternativa ya sabes, típica historia donde el protagonista desea no haber nacido ¿no? y la persona que le cumple el deseo le muestra cómo sería el mundo sin él, ¿no? Entonces es transportado a una línea de tiempo donde él no existe. En esta realidad Fossi, se dedica, Fossie, el oso waka, waka se dedica a robar carteras. Rizzo la rata está siendo devorado y Miss Piggy es una mujer solitaria eh, que podemos ver por la ventana en una de las escenas en el departamento de Miss Piggy justamente vive en el centro de Manhattan entonces hay una escena en la que pasa Kermit está la ventana y se puede ver a las torres las torres hermanas, las torres gemelas pero lo curioso es que esta película eh, se coloca en el año 2002. Esto significa que Kermit está en una realidad donde nunca eh, ocurrió el incidente de las torres. A partir de ese oscuro detalle, en eh, la película de los Mopeds eh, surgió una conspiración, una conspiración eh, que explica que en 2013 la cuenta de Tumblr publicó la trivia ...que las torres se encuentran en una realidad alternativa de la película... ...y al día siguiente la publicación se volvió a, a realizar... Eh, ...con el título Kermit es un terror y espaciorista. Unos años más tarde la broma había despegado tanto... ...que el director tuvo que hablar, tuvo que salir... Eh, ...y contar que esa película fue filmada en Vancouver... ...y el fondo es una escena anterior al 11 del mes de septiembre, o sea, fue grabada año, uno o dos años antes. Pero esto no fue lo único que eh, ocurrió, ya que la broma fue tan lejos que otro Mopet, o sea, Beto, eh, en octubre del 2001, durante la manifestación antiestadounidense eh, que ocurrió en Bangladesh, es curioso porque uno de los partidarios sostiene un cartel del entonces líder de Al Qaeda eh, y es curioso porque se ve una imagen de Beto junto a Osama Bin Laden. Entonces, ¿cómo llegó ahí esa imagen? Tiene su historia. La historia comienza en 1997 con el artista filipino Dino Ignacio él vivía en Filipinas y una noche eh, con su computadora, con su muy precaria computadora de 1997, se le ocurrió eh, hacer una imagen digital en la que a Beto se le puso eh, a, junto a varios dictadores de la historia. De ahí nació el sitio llamado Beto es malvado. Eh, él ha estado junto en mítines del Ku Klux Klan, de pie junto a cierto mandatario alemán, eh, acariciando a un joven Michael Jackson. O sea, cosas muy fuertes, eh, que de todos modos, ¿cómo llegó la imagen hasta Al-Qaeda? Al -Qaeda, ¿Quién sabe? Eh, pero la cosa se hizo tan viral que... En ese entonces no era parte de Disney, sino era una compañía aparte. Llegaron a la idea de intentar de ponerle una demanda, porque lo que estaba haciendo era, pues prácticamente estaba cambiando por completo la historia. Otra cosa curiosa que ocurre es que el tipo que creó a, a Elmo, eh, también estaba inmiscuido entre esos días ocurre se caen las torres y una serie de nombres empiezan a salir entre ellos el co-creador de Elmo porque eh, ya que él estaba debido a la extraña combinación de microchips baterías y partes de muñeca que estaba enviando por correo a Tico Toys en ese momento entonces pues es una historia curiosa... Eh, qué curioso que lo encontraran a él incluso... Pero creo que no tiene nada que ver... O quién sabe... Bueno, vamos a pasar con esto... Que es la... Eh, ¿Cómo se llama? La, la el, el sonido de la semana... La psicofonía de la semana... Que te voy a contar... Eh, vamos a escucharlo primero... Y... Ahorita te digo de dónde salió. Vamos a repetirlo una vez más, nada más eh, hasta el segundo 9 para que lo vuelvas a escuchar. Ponte ambos audífonos porque si sí, está grabado del nabo. ese incidente conocido como Kill James es una de las historias más extrañas sobre muñecos ya que eh, esto, fue, esto ocurrió en el 2008 en eh, Florida ya que una familia afirmaba que había comprado un Elmo ¿cómo se llama? Elmo Elmo habla Elmo me habla, Elmo Tiki algo así ¿no? Este Elmo eh, se supone que debería eh, cantar y decir, eh, ya sea colores, cosas que los juguetes de Plaza Sésamo se supone que tienen que hacer. En vez de eso, al presionar el vientre del peluche, Elmo decía Kill James, que en español es Mata a James. Es, un, es uno de los primeros incidentes extraños, ya que no es algo que obviamente esperarías que dijera un Elmo. Eh, esto se volvió... Eh, una, una cuestión de desinformación porque en aquellos años también traíamos una locura de que si no ningún personaje podía ser rojo porque el rojo es el color del demonio eh, entonces lo chistoso es que el niño es súper fan de Elmo de hecho si alcanzaste a ver un poquito del video toda la casa está llena de Elmo's y Elmo es el juguete favorito del pequeño Y él también se llama James Incluso tiene unas sandalias de Elmo Pero debido al mal funcionamiento O la amenaza del Elmo eh, está lejos del niño eh, Fisher Price, la empresa de juguetes que fabrica los elmos dijo que se le reemplazaría el muñeco la compañía dijo que examinarán a la fuente del problema eh, y bueno, pues le van a, le mandarían uno en aquello entonces ese niño eh, actualmente debe tener unos 12, 13 años a menos de que Elmo lo haya matado pero bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerda que puedes escucharnos completamente gratis en, los canales, en el canal de YouTube o in, eh, en los cuentos de Fab, así se llama. O en cualquier aplicación de podcast, Google Podcast. Eh, si tienes aplicación Anchor para hacer podcast, también puedes escucharlo ahí completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es buscar Proyecto Inframundo, los cuentos de Fab o... Amigos y parejas, que es un podcast que se transmite una vez a la semana. Entonces, este fue Proyecto Inframundo. Recuerda, no confíes en nadie.